en las que se encuentran estos sectores que están llamando a que les den sus calles, que es parte de las reclamaciones que hay de este gobierno. Y da pena la condición en la, que está, pues, esa, en la que están esas comunidades. Entonces, señor director, cuando usted tenga listo ese video, me avise. Y vamos entonces a pasar, para que la gente acabe de tener una idea de lo que está pasando en el país, con un resumen de las informaciones nacionales unos tópicos de los principales después de esta llamadita de lo que está pasando en el país. Buenas noches, dígame usted. Tal, sí, adelante. Buenas noches, Pitarra. Buenas noches. Oye, acuérdate que nosotros partí el 27 de la mañana para la capital, el es del Castillo, apoyar la marcha para el río Abinader, porque es que no tienen fundamento, no lo a nadie. No ven por nadie, no le y Quieren que vayan trabajando y no quieren hacer nada por uno. Vamos para marcha. Tú dices la marcha. Que está, tú hiciste la marcha que está convocando el diputado Pedro Gutiérrez. Sí, sí, sí. Vamos para allá pues, a apoyaros porque ve que aquí cuatro guagos. Pues. Ahí está, para el 27 vamos, vamos, vamos, le van a armar un vivo al presidente. A la, a la, a la, a la, ¿Y tú no crees que eso puede representar un problema el día que el presidente rinde las cuentas de, de su primer pedido de seis meses de gestión? ¿Y que eso podría traerle a ustedes usted problemas de represión? Porque le están diciendo a Pedro Botello que lo van a someter a un juicio disciplinario y que, y que le están admitiendo que cese en esa actividad, que si no cesa por el ataque bueno. que hicieron al Congreso y que van a meter los presos y a todo el que esté por ahí, ustedes no tienen miedo. Yo tengo dieciséis años esperando por un abierto y no va nada. No quiero nombrar a este de estos millones, los grandes, nada más los dirigentes de los grandes, me ayuda no. el suelo, no, así no se trabaja, tiene que ponerla. Tenemos diecis años, yo estaba gastado más de nota más de no de de gasolina y no me hay nada. Dice que tiene 16 años sin ver a Linda y no se acuerda Luis de nombrar a su gente. Ah, para que lo sepa sí mismo él. Ahí está. Pues muchas gracias. ¿eh? Que van para allá, dice desde Castillo, que tienen preparadas sus cuatro guaguas que van para allá. Gracias a Yuli Escaño, al Pidio Marte, dice buenas noches, sintonía inmediata con el programa. Tenemos, señor director, el videito que yo le envié, para, para que ustedes vean las condiciones. ¿no? Cuatro gotas de lluvia que cayeron estos días. Mire cómo está ese sector. Vamos a escuchar eso. Suba eso, señor director. lo del principio. Mira el Aquí estoy grabando este videito para enviárselo, para que usted vea cómo es que están las calles de nuestro sector. ¿verdad? Mira, ¿verdad? Tiene, se puede transitar apenas, porque nosotros como comunidades estamos comprando viajes de, de, de escombros a mil pesos y a mil quinientos pesos eh, para nosotros poder eh, transitar por las calles. ¿verdad? Todos esos escombros los compramos nosotros a mí y a 1.500 pesos, para nosotros poder transitar por la calle. así llevamos ya más de tres o 4 años en eso, pidiéndole a las autoridades aquí que nos, por lo menos nos retiren tiren afirmado a la calle y no entienden. Por eso, por el alto precio de las comidas, de la gasolina, eh, para que no construyan las obras sin, sin construir, que se han aprobado en los ayuntamientos por el presupuesto participativo. Por eso marcharemos todos mañana, San Francisco, Macorís, todos los sectores se van a, a marchar en esta gran marcha donde le demostraremos a estos sinvergüenzas delincuentes que han llevado ahí el poder que el pueblo todavía tiene fuerza para luchar. Muchas gracias. Paso bueno dice Pistabra, mire cómo está nuestro sector su 24 de abril y ahí sí están todos los sectores de esa zona que se comprometieron a faltar y están quejantos y dice que por eso mañana van a marchar desde la Avenida Libertad con Duarte hasta llegar a la gobernación a partir de las 10 de la mañana imagínense ustedes vivir en un sector como esa gente vive o sea, en condiciones infrahumanas aupermas deplorables no lo aguanta nadie eso Vámonos ahora con las informaciones nacionales, señor director, donde la Junta Central Electoral analizará el presupuesto de los partidos. Así que no hay condiciones para retomar las clases, como yo dije, a nivel presencial. Y la ADP también está en contra de la docencia presencial, tal y como yo le he analizado en adelante a todos estos reclamos de la empresa y de los ricos de este país que quieren dirigir ahora educación. Ahora se han puesto que los ministros están al servicio de estas clases poderosas porque... El que nos gobierna es un presidente de empresarios y quieren desde la poderosa empresa privada, que siempre quita y pone el presidente, dirigir ahora el país de manera directa. Le dijeron a de, la de, de educación, siéntese ahí. No es no. nosotros, ¿verdad? Que los empresarios, siéntese ahí. Hay que comenzar ya. ¿Cuándo vamos a comenzar? En febrero ya el año que viene, arrancamos. Que no sabe si el año que viene va a estar controlado y habrá las condiciones. Usted tiene que decir, en las escuelas donde nosotros podamos establecer la estructura física, reacondicionarla, cuidarla, para que pueda iniciarse, vamos a hacerlo de manera paulatina, donde la excesiva cantidad de jóvenes permita que nosotros podamos llevar a esos estudiantes que le garantice, ya, no solamente la alimentación, el, el, la harina que le dan para diabéticos, el arroz con espagueti, no, no, no, no, y es la cuestión de, ah, que eso se acabó, el desayuno escolar, la cuestión esta, sino garantizar para que no vayan a buscar el pan de la enseñanza y lo saquen en una tabla. ¿No? Eso es lo que tenía, bueno, este país así, porque ahora hay una, una conexión más directa con el sector empresarial, hacer un empresario millonario que está dirigiendo el país. Vamos a ver entonces lo que dice el Bloque de Informaciones Nacionales para saber cómo está el país adelante. Resumen Nacional para Tocando el Fondo.